Escribo hip hop, yo soy hip hop en persona Soy mis versos y adicciones que critica esa señora El mismo flaco que siempre vas a mirar con gorra Soy el Mara 232, el rapero de esta zona El joven que se animó a poner todo en la mesa Soy quien la fe la perdió, al igual que la cabeza Soy quien todo lo apostó y solo gano fortalezas Para guastar en el juego y llegar hasta la princesa Conquistar esos mundos y niveles necesarios Luchando como muchos, rolando en el vecindario Con vocabulario intenso, Te expreso lo que pienso y así seguirán las cosas como lo dije desde mi comienzo Y sigo caminando sin un rumbo fijo ya hace varios años que el éxito lo persigo Y no te hablo de fama y perras Te hablo de sentirme vivo llenando mi despensero Gracias a lo que escribo Esto es lo que soy, solo escribo lo que pienso Sé bien a dónde voy, esto solo es el comienzo Sé que voy a llegar sin clavarme en el tropiezo Mejor me voy en mi nube para que esto huela a incienso Sé bien lo que soy, solo escribo lo que pienso Sé bien a dónde voy, esto solo es el comienzo es el comienzo, sé que voy a llegar sin clavarme en el tropiezo, mejor me voy en mi nube para que esto huela a incienso. Es muy cierto, fumo frecuentemente, pero no es por problemas, solo es para elevar la mente, para escribir mis versos sobre este beat potente, provocar que escuches este pinche tema nuevamente, pues también soy como tú, busco un descanso eterno, dejar plasmado en tu memoria lo que en mi cuaderno, saber si me iré al cielo, voy a pagar al infierno todos los errores cometidos de este flaco enfermo, en la noche ya ni duermo, me Mantengo despierto, de día vivo soñando, pero con ojos abiertos Dicen que estoy tan cerca, pero no creo que sea cierto Yo me siento más lejano que un cactus en el desierto Y sigo caminando sin un rumbo fijo Sigo asimilando lo que el abuelo dijo Sigo buscando cómo ser un mejor hijo Pero no encuentro respuesta, solo me encuentro a mí mismo